¿Por qué mi empresa debería adecuarse para cumplir con el RGPD? Muy buenas, aquí Antonio Herrero. Mucha gente piensa que esto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD, o mejor dicho el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, solo afecta a los que tienen web y se dedican a los negocios por internet y no es así. ¿Quién ha de cumplir a partir del 25 de mayo con el RGPD? La nueva normativa dice que el reglamento se ha de aplicar a todas las empresas o entidades que traten datos de carácter personal dentro de la Unión Europea. Todas las empresas, absolutamente todas, recopilan datos de sus clientes. Necesita sus datos para hacer los presupuestos, los albaranes, las facturas, la contabilidad y todo lo necesario por vuestra relación comercial. Lo mismo ocurre con tus proveedores y con tus trabajadores. También puede ser que tengas cámaras de videovigilancia en tus oficinas o local comercial. Es posible que tengas una web y que recojas datos de tus posibles clientes para ofrecerles tus productos o servicios. Por lo tanto, estás obligado a proteger sus datos por ley. Todos los datos que tienes de tus trabajadores, clientes y proveedores seguramente los tienes en tu empresa. A tu empresa entran otras empresas y personas. El personal de limpieza, tu gestor, los proveedores, los que te hacen el mantenimiento de tu oficina, o gente que te viene a instalar algo o hacer el mantenimiento de algo de forma habitual y un largo etcétera. Por lo tanto, la ley te obliga a proteger esos datos para que solo tú o a quien tú hayas designado puedan tener acceso a los mismos. Como ves, todas las empresas tratan con datos de otros y la ley te obliga a protegerlos como es debido. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, más conocido como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, todo el tema de la protección de datos va a ser más estricto y exigente. Sanciones. También se van a endurecer las sanciones considerablemente. A partir del 25 de mayo, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, podrá sancionar a empresas y particulares que incumplan la normativa de protección de datos de carácter personal. A partir de entonces, las sanciones se dividirán en tres niveles, leves, graves y muy graves. Varían entre los 900 y los 600.000 euros por cada dato maltratado. Así, si incumples el reglamento, la mínima sanción que te puede caer es de 900 euros. la más grande de 20 millones o el 4% del volumen del negocio total anual del ejercicio anterior y aplicarán la que sea más grande. Así, tengas o no tengas web, deberás cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos RGPD, sobre todo si la tienes y recoges en ella datos personales. Aunque solo sea el email o el nombre y el email, recuerda que el desconocimiento no te exime de cumplir la ley, por eso te informo. Vale, pero ¿qué tengo que hacer para cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos? (RGPD)? Lo más lógico es que contrates a quien sabe de leyes, ¿un abogado? Hay gabinetes de abogados que solo se dedican a la protección de datos, ellos son los que mejor te van a asesorar. También son los que mejor te van a decir lo que tienes que hacer para cumplir. Finalmente, después de consultar precios y varios profesionales y al tener una web y un blog donde recopilo los datos de mis clientes, me he decidido por una app muy fácil e intuitiva de usar. Se trata de la app que ha sacado LexBlogger. LexBlogger Está formado por un conjunto de abogados y de programadores que se han juntado para crear un sistema automático que genera toda la documentación necesaria. Contratos con proveedores, textos de los emails, textos legales, para la web, política de privacidad, etc. Tan solo tienes que hacer unos cuantos clics y rellenar los datos que te va pidiendo la aplicación. La administración de la empresa y el nuevo reglamento general de protección de datos RGPD. Como te decía la semana pasada, la administración de la empresa es, sin duda alguna, el departamento más importante de todos. Una de las funciones del administrador o gerente es garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. También como responsable máximo de la misma, hacer que todo lo que ésta haga esté dentro de la ley. Y esta es una ley que sí o sí se ha de cumplir. Ahora ya lo sabes, queda muy poco tiempo para que entre en vigor el nuevo reglamento. Por lo tanto, ponte manos a la obra para cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos RGPD. Ya sabes cómo lo vas a hacer. Nos vemos la semana que viene. Gracias.